yo creo que hacemos cagadas todas las semanas, ¿no? es, es, es siempre prueba y error, pero en realidad al final pues eh, hablar con personas es complicado y no siempre hablas de lo que tienes que hablar o no siempre dices lo que tienes que decir para el público que te está escuchando, entonces bueno creo que esas es que hay todas las semanas. Para... Bueno pues de publicidad por ejemplo Oniad. Eh, y por supuesto, métrico que es, que es mi herramienta. La verdad, bueno, aparte del sitio, ¿no? que supongo que lo habrán dicho ya otros entrevistados, ¿no? el sitio, la comida, tal, pero el networking es súper importante. Vienen ¿no? aquí 450 personas que además son de un público bastante, bastante top, bastante elevado. ¿no? Eh,